Tres noticias relevantes para esta sección informativa. El ingreso de Finlandia a la OTAN. El presidente Putin quería cerrar de facto a la OTAN, pero le estamos demostrando al mundo que esta intención ha fracasado. Y otra es que un funcionario de la OTAN ha dicho que le suministrarán... Y a lo necesario para la contraofensiva próxima que van a realizar contra las tropas de ocupación rusas. Algunos recursos de información están diciendo, como había punto pro, que la ofensiva ya ha comenzado. Esta información en breve, muchas gracias por su audiencia. En este momento comenzamos con nuestra emisión de noticias. Después de tanto tiempo de ires y venires y de que Turquía de pronto fuera la piedra en el zapato para que Finlandia pudiera ser parte o miembro de la OTAN, pues este martes se ha conocido y es lo que están dando a conocer los medios internacionales lo que es la ratificación y que llaman histórica en occidente de que Finlandia se hubiera unido oficialmente a la OTAN Jens Stoltenberg se comprometió a trabajar duro para que cuya solicitud eh, con Suecia que aún no ha sido ratificada en el bloque sea lo antes eh, posible el duro de los aliados de la OTAN Estoy profundamente orgulloso de la bienvenida a Finlandia como un país en pleno derecho, miembro de nuestra, nuestra alianza. Y espero dar también la bienvenida a Suecia como un pronto sea posible. Y pues se ha conocido que en las últimas horas Finlandia se ha convertido oficialmente en este martes en el miembro 31 de la OTAN. Anteriormente el secretario general del organismo habría calificado esta medida, como lo decimos, como histórica, mientras que por parte de Rusia pues había advertido que tendría que aumentar su seguridad en la frontera. En momentos como este, amigos y aliados son más importantes que nunca. Y Finlandia ahora tiene a los amigos y aliados más fuertes en el mundo. El presidente Putin quería cerrar de golpe a la OTAN esta puerta cerrada. Y le estamos demostrando al mundo que Putin ha fracasado. Stoltenberg afirmó que Finlandia será más segura y la alianza más fuerte. Al mismo tiempo se comprometió a trabajar para que en su defecto Suecia, cuya solicitud aún no ha sido ratificada, entre ellos está Turquía, entre el bloque sea admitida lo antes posible. El pasado mes de mayo, estas dos naciones solicitaron formalmente unirse al bloque, pero Turquía negó a respaldar este ingreso, argumentando que los dos países albergaban en sus territorios a miembros de organizaciones que Ankara considera como terror. A principios de marzo, el presidente turco Tayyip Erdogan afirmó que Helsinki habría tomado medidas concretas para cumplir sus promesas de reprimir a estos grupos, recogió Reuters. Así, el Parlamento turco ratificó la semana pasada lo que fue el protocolo de adhesión de Finlandia al bloque militar. Cabe destacar que el país nórdico tiene unos 1.500 kilómetros de frontera con Rusia, lo que significaría en su defecto que la frontera de la OTAN con el país euroasiático pasará casi a duplicarse. En este sentido, la medida podría aumentar aún más las tensiones entre Moscú y la alianza. De hecho, ya las aumentó. Este martes, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso declaró que el país se verá obligado a tomar medidas de respuesta tanto técnicos militares como de otro tipo para hacer frente a las de seguridad nacional tras la adhesión tras la adhesión de Finlandia a la OTAN. La Cancillería destacó que Moscú dará pasos concretos en la construcción de la defensa en la frontera del noreste de Rusia. El comunicado de Rusia dice, como resultado de la duplicación de la línea de contacto directo de la OTAN con la frontera de la Federación de Rusia, se ha producido un cambio drástico en la región del norte de Europa ante una de las más estables del mundo, comunicó el ministerio señalando que el bloque militar ha dado un paso más hacia el territorio de Rusia. También ha hablado de este asunto el ministro de Defensa, Soigu considera que esta nueva ampliación aumenta significativamente el riesgo de conflicto. Moscú ha anunciado además que fortalecerán militarmente sus fronteras occidental y noroccidental, es decir, la parte del país que linda con Europa y la OTAN. Cabe recordar que el presidente ruso Vladimir Putin advirtió el verano pasado que si la infraestructura militar de la OTAN se desplegaba en Finlandia y Suecia, su país tendría que responder de manera recíproca. Si quieren unirse a la OTAN, adelante, pero ahora deben de entender de forma clara y precisa que en el caso del despliegue hay contingentes militares e infraestructura. Nos veremos obligados a responder de manera recíproca y crear las mismas amenazas para aquellos territorios donde se crean las amenazas para nosotros, son cosas obvias. Habría subrayado el presidente Vladimir Putin en ese momento. Con Finlandia no tenemos los problemas que desafortunadamente tenemos con Ucrania. No tenemos disputas territoriales con ellos. No hay nada de que se preocupe con respecto a su ingreso. A su ingreso en la OTAN, si quieren hacerlo, por favor, Adelante. Pero deberían atender claramente que no se enfrentaban a ninguna cosa previa. Ahora sí, si se despliegan tropas o infraestructura de la OTAN, nos veremos empujados a responder y a crear las mismas cosas para estos territorios que se crean para nosotros. Es obvio que no, que no lo entienden. Todo iba bien entre nosotros. Pero ahora habrá tensiones, seguro, es obvio, es algo inevitable. Repito, si hay una para nosotros, crearemos las mismas. Gracias para ellos y repetimos pues ya se ha hecho oficial la unión de Finlandia oficialmente al bloque militar lo que aumentará las tensiones entre estas dos naciones y repetimos desde Moscú han dicho que no dejarán sin respuesta el ingreso de Finlandia al bloque al bloque militar por acá también el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov ha dicho que esta acción a los intereses de su país y los obliga a tomar desde su gobierno nuevas medidas de seguridad. Este martes se han reunido los ministros de Asuntos Exteriores y del Bloque en Bruselas para tomar esta decisión que les hemos contado y este acto contó con la presencia del presidente de esta nación para estar ya de pleno derecho con la organización o el bloque militar. Bueno, vamos a avanzar con más información. Muchísima atención en las últimas horas se conoce que la OTAN ha dicho que espera que Kiev lance una contraofensiva en las próximas semanas. Lo dijo el representante permanente de Estados Unidos en la OTAN, Julian Smith, al subrayar que el bloque dispone a proporcionar a Ucrania el apoyo que necesita para que esta operación tenga éxito. Según se ha dicho, el norte y el bloque militar esperan que las tropas AFU lleven a cabo la contraofensiva en las próximas semanas, declaró el representante de la Alianza Atlántica eh, del Norte, Julian Smith, y esto es lo que ha dicho en las últimas horas. Según lo que está exponiendo medios occidentales, esto dijo Julian Smith a una pregunta durante un evento celebrado la semana pasada en una escuela Gerald R. Ford de la Política Pública de la Universidad de Michigan. En cuanto al futuro de Ucrania, ante todo, queremos asegurarnos de que Ucrania cuente con el apoyo práctico que necesita tener éxito en la ofensiva de primavera, que creemos tendrá lugar en las próximas semanas y que llevan hablando desde finales del año pasado, fue lo que dijo el funcionario. Entre tanto, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas de Estados Unidos opinó que ve muy poco probable de que Kiev expulse este año a las fuerzas rusas de lo que eran sus territorios. Ha dicho que no dice que no se pueda cumplir, pero cree que se pueda o que no se puede hacer a corto plazo, declaró recientemente en una entrevista. Las declaraciones de estos dos funcionarios se produjeron en un contexto de promesas de liderazgo por parte de Zelensky de lanzar una contraofensiva contra las fuerzas rusas esta primavera, al tiempo que reitera los llamamientos a Occidente para que suministre más equipos avanzados como hay una... Combate de misiles tácticos con alcance de 300 kilómetros. Bueno, pero escuchen porque nos llama mucho la atención que los medios, el Davos, están dándole cobertura en las últimas horas a lo que pudiera ser una contraofensiva por parte del ejército ucraniano. O por lo menos titula Avia.pro que corresponsales militares rusos están informando del comienzo de la ofensiva del ejército ucraniano y que se ha dado hoy a partir de la medianoche. Dice el informe que los corresponsales de guerra rusos y los recursos de información asociados con empresas militares privadas comenzaron a informar que el ejército de las AFU lanzó una operación de contraofensiva. Se sabe que se registran a de artillería en las regiones de Zaporozhye y Kherson, así como en la frontera de la República Popular de Lugansk y de la región de Kharkov. Al mismo tiempo, los oficiales militares anteriores lograron predecir la ofensiva de las tropas ucranianas en la dirección de Kharkiv y Kherson, dice Avia.pro. En el contexto de una información, dice que por el momento... Todo lo que se sabe sobre el comienzo de la ofensiva del ejército ucraniano fue anunciada por el canal de Telegram Topa 6. Se informa que las fuerzas rusas ya estaban listas para repeler en todas las direcciones y existe la posibilidad de una ofensiva por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las próximas horas. Desde la medianoche se han registrado intercepciones de radio que indican la preparación del enemigo para esta ofensiva o contraofensiva. La información indica una tensión en la zona de... Y requiere una mayor atención y preparación por parte de las unidades rusas. La información sobre este tema también fue expresada por los recursos asociados de los PCM, en particular por el canal Grayson, eh, que predijo una arremetida de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la margen derecha de la región de Kherson, con la transferencia de Kherson bajo el control de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Aún no hay datos oficiales sobre esta información, más son corresponsales de ruso que están informando sobre estos pasos que está dando la contraofensiva por parte del ejército ucraniano pero que también dicen que ya desde el ejército ruso están listos para repeler toda esta maniobra que se está preparando allí en el campo de batalla